Hola, soy Wild y os voy a explicar qué es el GHDario. El GHDario es una neolengua creada por Wild y os voy a enseñar el código de traducción. Pero antes os voy a explicar. La página web es ghdario.blogspot.com Podéis seguirlo aquí, aquí veis el total de las páginas. Es muy nuevo, así que todavía no tenemos muchas. Es de, de Wild. no sé si lo conocéis, supongo que sí. Os voy a enseñar el código de traducciones. Este es el icono del GHDario. Tenemos un vídeo de Youtube sobre el GHDario ya, que a continuación veremos el principio. Observarlo. Mirad, la A, AL, y se escribe así. La B, BRU, y se escribe así. Esta es la A en español, esta es como se escribe en GH Dario y esta es como se pronuncia en G h Dario. G -H Dario, la gente me lo me pone J, digo G, E, A, H, E, D, A, R, I, O. Pues en el medio, en vez de una H, es C, H, como la letra H que tenemos aquí. Es una confusión que pasa. Esta es la página web que os he dicho antes. Es de Wild Company, todos los derechos reservados. La H es la única que no tiene pronunciación. Código de pronunciaciones Si queréis podéis parar el vídeo para verlo bien esto es importante Eso sí, este código de traducciones Es el actual Puede que haya ligeras variaciones No muy grandes, pero alguna pequeña Por ejemplo, me estoy planteando cambiar la H Y cambiar la S Pero no hay nada nuevo Recuerda, este es el icono de H Darío Os voy a enseñar el principio del vídeo anterior Los subtítulos no van así que no los pongáis. Dice cosas raras. Estamos haciendo un vídeo bastante importante para este canal y para la historia de, de Wired. Este vídeo es bastante importante. Eh, presento oficialmente el GHDario. Hasta ahí. Como os decía, lo, no os voy a explicar más porque, no, porque el vídeo es este. Si ya le podéis ver, está en mi canal de YouTube. Hachetario, si lo buscáis en Google, lo primero que sale es Wikipedia. Está reconocido por Wikipedia. Aunque metiéndos, todavía no sale el contenido. Próximamente saldrá. Porque desde que se pone hasta que se publica no sale rápidamente. La página web es esta, la de GHDario, y esta es la mía de Wild. Esa no la vamos a mirar ahora. Aquí en imágenes tenemos la que os decía: el código. El vídeo. Y todo eso Estas son cosas de mi canal de Youtube Este es el escudo de Navidad Que ya ha cambiado Pero os lo contaba, os lo voy a poner bien eh, Este es GHA en la página web es está, A lo mejor ha cambiado un poco el diseño Ahora que lo estáis viendo Tengo lo del código de escrituras Y aquí tengo feliz 2018 GHAdario Esto es 2018 GHAdario Y todavía no he publicado el código en letras Porque todavía no, ha sido, no, lo, he, no lo he terminado Cuando termine lo pondré en Aquí recordad comentarlo en Google Plus, seguirlo, visitar la página web y la de wire.us.com no que es esta.